No pierdas nunca tus sonrisa. no pierdas nunca tu bondad, no pierdas nunca tus maneras, olvida siempre tus quimeras, yo solo te pido a ti. La sonrisa en tus pupilas. Yo solo te pido, amiga mía del alma, que en cualquier momento guardes la calma, que sepas sobrellevar los malos momentos, que sonrías cuando y como sonríe tu alma, que sepas sobrellevar los malos momentos. Sonrías como sonríe tu alma No pierdas nunca tu sonrisa No pierdas nunca tu bondad No pierdas nunca tus maneras Olvida siempre tus quimeras yo sé que es muy difícil reír siempre, que hay momentos que son imposibles, que el llanto también llega en la corriente, que déjate reír y lo haces de repente. Pero tú sabes bien que tú lo no puedes, que tu sonrisa deja la tristeza, no ríes brillan las estrellas, que tu sonrisa te hace aún más bella, no pierdas nunca tu sonrisa, no pierdas nunca tu sonrisa. Oh,